tiempo de oración ahora en este momento vamos a estar orando por el país de Paraguay y les bendecimos en el nombre del señor y sean ustedes bienvenidos en este tiempo de oración por el país de Paraguay pues somos sus amigos Rafael y Elida Cabazos y pues les damos la bienvenida bienvenidos de veras así a, es. a estar con nosotros en este momento y pues bueno, deseando con todo nuestro corazón que usted sea bendecido de parte del Altísimo. Eh, Paraguay bueno, es un sea. país medio pequeño, no no es, no es muy grande. Una de nuestras nueras estuvo viajando por allá más o menos seguido a, uh -huh. a las oficinas que tenía la compañía por allá. ¿O Así bien? es. Recuerdo algunas fotos que ella envió de allá. Preciosa, este, preciosa el lugar por allá, por... Paraguay. Un país chico, pero pero precioso. Sí. Y gente preciosa también. Gente preciosa, pues sí. Porque no puede haber un país bonito con gente fea. Sí, <ríe> verdad. Sí, sí, sí. Ya, ya ves México, ya ves Estados Unidos, ya ves cualquier otro país de Centroamérica, Sudamérica y Europeo. La gente es hermosa, sobre todo cuando están en el Señor. Así es, amén. Y bueno, pues vámonos al tema, ¿qué te parece de, de oración? Pero vamos a estar en un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento y, y va a ser eh, bajo la traducción también, eh, la nueva traducción viviente, eh, ahí en EMIAS 9 el verso 19 al 21 Nehemias sí, 9 y empezamos con el 19, 19 nos dice en tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto la columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche, Fíjate precioso que, precioso, ahorita que decía un, un país no muy grande, bueno eh, Israel no es un país muy grande, no no. Eh, pero bueno, cuidado cuando está bendecido. Bendecido, así es. Okay. así es. Entonces, dice aquí en el verso 19, en tu gran misericordia, uh -huh. no los abandonaste para que murieran en el desierto. Uh -huh. Porque anduvieron mucho tiempo, 40 años en el desierto. Sí, sí, fue cuando salieron de, de, de, de Egipto Ajá. este, y anduvieron pues 40 años en el desierto, pero el Señor no los... No los dejó, siempre estuvo con ellos este, en el día y en la noche Y bueno, vamos a estar ahorita eh, leyendo esa parte Algo que es bien interesante ¿Por qué 40 años si el, no era tanto lo que iban a caminar? Lo que pasa es que estaban dando vueltas y vueltas y vueltas uh -huh. ¿Por qué? Porque había una desobediencia Había desobediencia Sí, ¿Sí? dice que la columna de nube todavía los guiaba de, de día. Uh -huh. Y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Durante la noche. Parece, pero no murieron en el desierto. No. Porque el Señor no los abandonó. Nunca los abandonó. Para que murieran. Uh -huh. A pesar de todo eso que estaban viviendo, que estaban teniendo esa experiencia, les faltaba más más fe más entrega, en el, más... En sí el Dios sí, que, que, pues, les estaba mostrando se, se que estaba con ellos. Se revelaron muchos. Sí, ¿no? Y después el, se hicieron cosas no. peores, ¿verdad? Así es. El 20 nos dice, enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni darles agua para su sed. Fíjate, que, que, que tremendo. Dos cosas que fueron bien interesantes. El Casi alimento es. era el maná. Exacto. Y según... La historia nos dice, o sea, bíblicamente nos dice uh -huh. que era un alimento exquisito. Exquisito, así es. Y no lo cocinaban. No. Dios se lo daba. Dios se lo daba, daba llegaba ya. Del cielo. Ya hecho, ya no de comer. Sí, ya estaba preparado. Uh -huh. Y el agua, uh -huh. de una roca. Brotaba él. Brotaba porque el, como brotaba decían, nomás tocaba la. La, la roca con, la peña, un, con, sí, con, la... con su con su vara y, y de empezaba ahí a empezaba a, salir a brotar el agua. el agua algo maravilloso de veras eh, estaban Precioso. viendo maravillas estaban viendo eh, cosas maravillosas pero si seguimos leyendo eh, ahí en eh, Enemías nos damos cuenta de, de lo que realmente el pueblo es uh -huh. a veces Oh, sí. Eh, pero vamos a estar tocando nada más hasta el 21. Estos versos, sí, porque es una historia larga. Sí, y, y vamos a ver qué nos dice en el verso 21. Sí, dice, durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Bendito Pero, sea el Señor. Imagínate que estemos en la obediencia con Dios siempre, que siempre estemos en esa obediencia. Así es. Nos puede pasar exactamente lo mismo que le pasó a al pueblo cuando el estaba pueblo en el de Israel, desierto. sí. Uh -huh. y dice, durante, durante 40 años tú estabas ahí extendiendo tu mano en el desierto y nada les faltó. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Imagínate cuando nosotros podemos tomar a Dios y le damos su lugar que debe de corresponderle. Uh -huh. No nos va a abandonar. No nos abandona. Y no nos no le... va a faltar nada. Y dice aquí que no se les gastó la ropa ni los pies se les hincharon. Así es Quiere decir que caminaban y caminaban y como si nada Como si nada, así es Y, y... por más que usaban la ropa, no les estaba gastando Así es Entonces qué quiere decir que Dios provee de una manera maravillosa de una manera Amén, extraordinaria. Entonces, nosotros podemos ver la mano de Dios, cómo se muestra, cómo se manifiesta cuando podemos creer, cuando podemos orar. Cuando podemos creer, así es. Podemos hablar hasta de sanidades, uh -huh. de cosas que hasta los médicos se pueden quedar sorprendidos. Cosas maravillosas, sí. De lo que Dios hace uh -huh. cuando la persona puede tener esa fe inquebrantable. Uh -huh que no está moviéndose para un lado o para otro, pero que pone toda su fe y toda su confianza en el Dios Altísimo. Amén, así es. Esto me recuerda a un caso que ha habido dentro de la familia, eh, que el médico, al tratar de operar a un sobrino, se da cuenta de que pues no había nada de lo que se decía que había. No había nada de, de, de lo que en el examen... este pues le hicieron y se veía muy mal eso. Entonces, eh, nos dice mi, mi hermana sí. que el doctor se sorprendió. Y lo que sabemos de esto, pues no nos sorprendemos, Bien sino alabamos al Señor. Alabamos y glorificamos ¿Por el sigue nombre del Señor. Haciendo sí Milagros, maravillas, sí, sí, definitivamente. Y si no se desgastaba la ropa y no se echaban los pies y los alimentaba, puede ser cualquier otra cosa. Y eso es lo bonito y eso es lo, lo precioso que cuando se está en, en ese Señor. concepto de creerle al Dios Lompeamos grande, a Dios fuerte, al Dios fuerte, al Dios todopoderoso, uh -huh. Él va a bendecir. Amén, amén. Así que... Hagamos caso a Dios y oremos, oremos para que Dios bendiga nuestras vidas. Así que voy a pedir a mi esposa que haga una primera oración por, por este país de Paraguay. Y enseguida yo hago una segunda oración Amén, Padre le alabamos Le glorificamos en este momento Señor, poniendo en sus preciosas Manos Señor, este país De Paraguay, precioso Señor, en sus preciosas manos Lo ponemos, ponemos al, al Presidente Señor, ponemos a A las personas que están a su alrededor Que están en eminencia Señor En otros departamentos, Padre mío Que Señor Usted les dé la sabiduría Les dé el entendimiento para poder gobernar gobernar este país pero sobre todas las cosas señor que lo tomen muy en cuenta usted porque usted es el único que puede eh, hacer cosas maravillosas, Padre mío, porque únicamente usted sabe dar la, la sabiduría, nos puede guiar, nos puede capacitar para, para poder ser de bendición para otras personas, Padre mío, y en todo momento, Señor, eh, oramos, oramos por, por este país y por otros países, Señor, que hemos puesto en sus preciosas manos, Señor, porque sabemos, Padre mío, que fuera de usted no somos nada ni nadie, usted es el único que nos da la vida, nos da la salud, nos da el trabajo, nos, nos da todo lo que poseemos, pero muchas de las veces... Como que se olvida y todo se hace muy natural, muy normal. Pero sabemos que todo viene de su mano, Padre Santo. Y por eso debemos de darle, Señor, siempre la honra, la gloria y la alabanza. Y en sus preciosas manos ponemos este país y a todas las personas que en este momento estén viendo y escuchando este video, Padre. Que usted les bendiga grandemente, Señor. Y, y estas personitas también, si pueden compartir. Este video, Padre, usted les bendice grandemente. Padre, le damos gracias en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Y amén. Oremos. Amén. Padre, le adoramos, le bendecimos, sí, honramos señor. y glorificamos, Señor, su santo nombre. ¿Cómo honrar por todos los países? Sean futbolistas o no sean futbolistas. Sean con playas o sin playas Sí, señor. estén en, en la montaña o estén en los llanos estén a la orilla de los ríos o de donde quiera que se encuentren señor sí, pero son gente que necesitan sí, también señor. es un pueblo que necesita su protección de, sí, de señor. su ayuda de su bendición señor y en este momento ponemos a este país señor en sus preciosas manos bendiga a toda la gente de Paraguay, bendígalos mi Dios, sea sí, con señor. ellos, bendiga sus vidas de tal forma, de tal manera, Padre Santo, que ellos puedan estar, Señor, siempre contentos de que usted está con ellos, y que usted extiende su mano de poder sobre sus vidas y sobre sus gobernantes, y Padre. Bendiga gracias, a su señor. pueblo que tenga allí ya Bendiga. y que el pueblo que ya está ahí en Paraguay, Señor, vengan a ser de gran testimonio, Señor, para que el resto del país venga al conocimiento también de sí, su Santa palabra. Gracias sea. Y mi Dios, gracias, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Sí, Señor, gracias. Padre. Y Padre Santo, Dios eterno, Dios de amor, Dios de sí. todo poder. Bendiga. Gracias, Señor. A nuestros hermanos paraguayos. Y úsele, Señor, a sus gobernantes con el amor y con el poder suyo y que ellos también vengan a ese conocimiento pleno, Señor, de su palabra. Sí, Para señor. la gloria de su nombre, en Cristo sí, Jesús. Sí, Señor. Honra Aleluya. Amén, Gracias, amén señor. y amén. Amén. Y ahora, amén. pues, le dejamos esos datos para es. el apoyo de oración. Así es. Escríbanos a hoy.oramos.com o bien a Rafael. TV arroba, gmail, punto com. y gracias, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, gracias también por orar junto con nosotros y gracias por compartir este video. Sea usted bendecido de parte de nuestro Dios. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones, bendiciones. Para todos.